¿Cuándo decidiste ser un artista plástico? <risa> no, no, es que nos ha dado la risa, tío. que bueno, no la risa, no. La tengo... Yo creo que empecé con la propaganda, a interesarme por la propaganda, porque al trabajar de diseñadora la forma y el contenido parecían estar separados pero reflexionaba mucho en el contenido al que le daba forma. Eso que tú me estás contando nunca lo he terminado de entender. ¿Qué parte? E Esa dicotomía que tienes tú entre mm. lo que es el diseño y lo que es el hecho artístico. Pensaba que la forma en que, que estaba trabajando, porque trabajaba para un cliente, sí no pegaba con el contenido, o yo no quería ponerle forma a ese contenido. Y ahí empecé a tener dudas y a, y a cuestionarme Exacto. la relación entre, el, entre la forma y el contenido cuando, cuando vienen de, de lugares diferentes. Una persona pone la sí. forma y otra decide el contenido. Algo que me frustraba a mí mucho era que me, me encargaban una forma y luego decían, bueno, yo ya le repondré luego el sí, contenido, luego yo ya, yo sí. yo ya, yo ya <risa> lo escribo. Digo, pero es que así no funciona, tienen que ir en tandem claro. Yo lo que pienso es que es que son dos disciplinas completamente distintas. El arte y el diseño. Sí, están completamente entroncadas, ¿no? Uh -huh. pero, pero, son diferentes lenguajes. El lenguaje te parece diferente, o, diferente? o el, bueno, depende. O, sea, es que o el fin. El fin, el fin también es completamente diferente. O sea, el fin, el fin del diseño gráfico es eh, el, de alguna manera hacer la venta de algo, ¿no? o sea, promocionar una marca, promocionar un yo qué sé, o sea, una batidora o cualquier cosa. Pero ¿no? si un rey eh, le encarga al pintor de la corte sí. que le pinte un retrato donde está magnífico, claro. con todas sus joyas, sí. con todo su palacio, sí. con los perros, con todo. Sí. Eso en qué se diferencia él se está vendiendo, ¿no? ¿En qué se diferencia de un anuncio? Es que también depende del de contexto, la época y un montón de cosas, ¿no? Porque si tú ves el retrato de, de, de Goya de la familia real de Carlos III, eso, o sea, eso, eso, es, eso es un encargo y al mismo tiempo es una caricatura total, total, de lo que era la familia real en esa época. Es diseño gráfico, Goya hizo diseño gráfico, claro. De hecho, de hecho los grabados, en fin, todo, todo eso que dicen, de, la defensa que hacen de, de Goya sobre la tauromaquia y todo esto por, las, por los grabados de la, de, de, de, bueno, de la tauromaquia de Goya, eso en realidad la gente no sabe ver que eso es una denuncia de lo que era aquello pero también hizo los desastres de la guerra. Sí. Es que... Goya claro. es que es un ejemplo muy político también, porque él tenía político, tenía un interés, sí. claro. tenía tenía un interés social la, claro, la obra de Goya. Claro. Y yo creo que deriva un poco cu cu cu cuando trabajas con la forma, te acabas preguntando por él, el... tienes que relacionarte con el contenido y en cierta manera responsabilizarte del contenido. Es seguro. Y uh, ahí ahí fue donde empezó mi interés por la propaganda. Ahí hay un póster tuyo con unas letras dirigibles, <risa> que aunque ya sabemos lo que significa y lo has utilizado, ¿no? Lo has utilizado. Y, y, o sea, lo que tú haces es propaganda, siempre. Sí, porque estás es... muy centrada en ello, ¿no? De, hasta tus locas últimas, que son una maravilla, eh, están dentro de ese contexto, desde mi punto de vista. Pienso mucho en ella. La diferencia entre el la propaganda y el, el arte o cuando un mensaje se convierte en propaganda si tiene un si tiene si tiene un contenido político ya de por sí es propaganda si estás intentando difundirlo cualquier hecho artístico es un es un es una forma de decir algo, ¿no? Porque mm. si no, ¿para qué coño lo vamos a hacer? O sea, ¿no merece la pena? ¿no? Sí. Entonces, algo tienes que decir, puedes eh, hablar al amor, a la mola, no sé qué, a tu chica, a tu resto, a tus hijos, a tu, yo qué sé, a un mogollón de cosas, pero también puedes hacer una denuncia. Es que propaganda siempre suena como... como... Suena mal, tiene mala, sí, mala, tiene mala prensa. prensa ¿no? Sí, mala A mí prensa. me interesan mucho las claro. palabras con mala prensa, sí. porque me interesa la, la ambigüedad del mensaje y me interesan sí. los estereotipos y, y, y creo que, que las... Palabras evolucionan cuando las usamos y se pueden cambiar de contenido. No significa, no, no tienen un significado eh, estático a lo largo de la historia. Se, se entienden de manera diferente y se pueden cambiar. Y, eh, y creo que a través del lenguaje se puede cambiar un, un montón. Claro. Claro. Y por eso me interesa utilizar sí. palabras que tienen una connotación negativa, como cuando hacía la obra feminista, cuando, antes de que se hablara del feminismo, sí. cuando tenía mala fama. Sí. A mí me interesó utilizar el término precisamente porque tenía mala fama. Claro. Y eh, me gusta mucho eso. Me gusta. Sí, y además que ahora está muy, muy importante con el rollo este de Afganistán y toda esa historia. A mí, me, cuando investigué sobre la propaganda, me leía los manuales del Pentágono, que ya se habían desclasificado, Yeah. Y la guerra psicológica como se hacía y me di cuenta de que los medios de comunicación hubo un tiempo, hubo unos años que no podía leer el periódico porque eh, veía eh, las técnicas de propaganda de guerra, o de guerra psicológica como lo llamaban en los manuales aplicadas en los medios de comunicación para, supongo que para vender, no lo sé, para convencer más, porque a lo mejor las hemos interiorizado, ahí ya no he profundizado, pero, yeah. pero me, no podía. Yo, llegó un momento en que, en que dije, yo no puedo leer, aquí están enumeradas en un artículo. Sí. Han usado tres o cuatro técnicas de, de guerra psicológica, ¿qué significa eso? ¿Qué, ¿Qué efecto tiene en mí? ¿Me puedo fiar de esta información? Ahora ya se me ha pasado. Ahora ya claro. leo el periódico. Sí, nos ha pasado bastante ¿sí? mm. ese rollo de dejar de leer. Porque es que de alguna forma es que es como, como una comedura de coco. ¿no? Mm. O sea, como que te, te, te, te que, que dices ok, ¿no? O sea, sí, es completamente cierto lo que te están diciendo y no. O ni siquiera es que sea una puta mentira. El problema, el problema no es que sea una puta mentira, es que es una verdad tergiversada y llevada a unos ámbitos donde plof, pa, después te suben los intereses del banco ¿no? ¿Sabe? o te cobran un IVI tremendo ¿no? es, es algo asquerosamente asquerosamente asqueroso desde mi punto de vista después de unos años haciendo eh, arte político y arte de protesta, denuncia o más bien para entenderlo yo que era lo que no me gustaba en el mundo. Eh, llegó un punto en que digo, bueno, vale, no me gusta. Ya lo sé, hay mucha gente que lo sabe, estamos de acuerdo que hay mucha, mucho que no nos gusta, que nos gustaría cambiar, pero qué me gustaría ver en su lugar. Yeah. Y empecé a explorar qué me gustaría ver en su lugar, de todos los estereotipos, de los temas que había tratado, eh, intentando aplicarlo a mi vida y... Explorando qué han opinado los demás, qué, fuera de mi cultura, qué, qué han opinado en el Oriente, qué han opinado sí, en... Sí. Y, y qué soluciones podría haber. Y me interesaba mucho, me sigue interesando, eh, la relación entre el conocimiento oficial y el conocimiento alternativo y cómo funciona un poco como la... la la, la rueda de Marx, ¿no? Que, sí. le, revolucionaria. de la, la clase que está justo por debajo de la clase del poder, toma el poder y luego derroca el poder que existe, se asientan en el poder y luego la clase que está por debajo de ellos los derroca a ellos y, y así se, vale, es el bueno. movimiento social. Y con el conocimiento me daba la impresión de que sucedía algo parecido. Que, ya, ya. que el conocimiento dependía mucho de quién sí. estaba en el poder, qué conocimiento se considera oficial Seguro. Eh, y también eh, ¿Cómo se van alternando? Claro. A mí un tema que me gusta muchísimo son las energías, el sistema de cinco energías en la filosofía china. Eh, y he tardado muchos años en entenderlo. <risa> no me sorprende. <risa> <risa> Pero estoy empezando a entender y me gusta muchísimo. De, y lo, ¿Sí? lo, lo aplico, sí, lo aplico en lo, en lo que hago, en cómo vivo y, y en... Eh, eh, y estoy intentando <risas> traducirlo a, a los cuadros bueno somos artistas entonces sabemos, sabemos manejar sabemos manejar esos esos esos parámetros no uh -huh. o sea y la música no te digo nada pero sabes una cosa la música es súper simple esto no suena mira. <risas> vale mira esto es un do no esto es un sol, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Pues que nos vamos al espacio exterior con esos tres. No, son dos. Muy cósmico. ¿Has visto que son dos? Sí. Pero sabes una cosa, cuando tocas esto, ya estás sonando esto. Por la armonía, por los armónicos. Es un rollo físico. Claro, si lo apoyas, ya te cagas. Y si metes la tercera... Esto para un vídeo mío, magufo. Haces <risa> un do, pero fíjate, ¿eh? si haces así. Estás metiendo una séptima mayor. Maravillosa. Que te crea como una especie de estado genial, ¿no? Pero fíjate si en lugar de esta séptima mayor, hago una séptima menor. Subes de vibración. Sí, pero ¿qué te sugiere? Que tiene que pasar a sol. Son las relaciones armónicas, mm. pero son cuatro notas. No, no son cuatro, perdón, son doce. Bueno, no íbamos a hablar de arte tú y yo. Bueno, hace mucho tiempo que estoy muy desengañado, ¿no? Porque veo que no hay... ¿Que no hay qué? Que, que no, no hay, hay arte. No hay arte. Veo, no sé, veo algunas cosas. Estuve el otro día, en la, tú también, conmigo, <risa> en la exposición de, de, este, de Barcelona, ¿no? en, en, el, en el este, en el Museo Picasso. ¿no? Y claro, pues sí, me gusta, ¿no? es fantástico, ¿no? pero no sé, ahora mismo no sé qué, qué, qué es lo que hay. Pero en, en el ámbito que a mí realmente... Mmm, aunque ya sabes que yo soy muy ecléctico, ¿no? en el ámbito musical es absolutamente triste y lamentable. A mí hay una, una frase que, que, que te, creo que te la he dicho muchas veces, en sí. los libros de historia del arte, sí. que me, me da miedo, es, es cuando, te, cuando estudias historia del arte luego hay... Hay un movimiento después de otro movimiento. Sí, sí, y luego claro. hay una, un momento ahí que puede sí. durar siglos sí. en los que no parece nada significativo. Claro. Y mi duda es, ¿hay un montón que está ocurriendo y simplemente no soy consciente de ello? ¿O no se le está dando publicidad? ¿O, o es que estamos en una época de sequía? O... Yo, yo soy optimista. Yo creo que, sí, hay, sí. Que, que realmente la historia siempre se hace después decides lo sí, que valió la sí, pena sí, sí, después claro, claro, claro. y que la gente contemporánea no, no siempre reconoce lo que tenía significado eh, artístico cuando se estaba produciendo, entonces el hecho de que no esté que no lo veamos no quiere decir que no esté ocurriendo, bueno, a, a, yo, yo estoy segura de que hay un montón de también, artistas, músicos produciendo algo que quizá no tenga mucha repercusión ahora mismo, pero que se va a entender la importancia que tuvo más adelante cuando ya, cuando ya se ha integrado ese conocimiento, quizá. No te sorprenda. Mira, por ejemplo, o sea, conoces a Mussolski, ¿no? Sí. Claro, cómo no. Eh, Mussolski no vendió una mierda, ¿no? Igual que, que Van Gogh, que tampoco vendió una mierda. Y, y escribió cuadros para una exposición pinchos a través de pichos. En inglés <risa> para, para, los, para los oyentes británicos. Y, y eso, no, eso no lo conocía nadie. Entonces lo rescató una persona. Era un manuscrito. En realidad esta, es una obra para piano. Que casi nadie la conoce para piano. Yo sí, porque la tengo, además. Dificilísima de tocar. Y, y entonces un día Maurice Ravel... Eh, la cogió y dijo, ahí va, esto es muy bueno, ¿no? <risa> y hizo una versión orquestal y después de muerto Musolsky, aquello salió para arriba, ¿no? Mm. Mussolki, nada, no vendía una mierda, era diseñador gráfico o, vamos, era... Y escribió cuadros con una exposición porque, porque un amigo suyo, que era pintor, <coughs> había hecho una exposición, sobre todos los cuentos estos rusos de, de, de bueno, los cuentos rusos de Guavallaga y todo ese rollo. La gran puerta de Kiev y todo eso, que es como termina esa monumental obra. Pero claro, era para piano y, y entonces Rabel, que ya era una, un personaje, ¿no? una persona reconocida, escribió una versión orquestal que se estrenó y joder qué bueno pa, pa, pa, pa, pero el pues, que estaba muerto ya muerto de hambre no sí es, eh, también es normal que una vanguardia si es vanguardia lo que está haciendo solo lo entienden sí. los cuatro que lo están haciendo lo que hace que el conocimiento se cimiente es eh, el, el encontrar el <risa> vocabulario sí, sí, y que haya consenso sí sí sí viendo que al principio es todo un jaleo, no puedes distinguir lo que es especulativo de lo que no, y creo que hay eh, actitudes diferentes. Hay personas a las que sí, les interesa muchísimo el conocimiento y profundizar, y, y que no les importa tratar con términos que quizás sean eh, provisionales. Sí. Y decir, bueno, esto lo voy a dejar aquí un poco sí. en suspenso. Es cierto. Es difícil. Es, es difícil, difícil, es difícil sí. pero el conocimiento siempre ha sido difícil. Ya. Yeah. A mí, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Mm. A mí lo que me molesta es cuando... Mira, te lo voy a explicar. O sea, bueno, no te lo voy a explicar, si ya lo sabes. Cuando te, o sea, cuando te vas tanto por las ramas, con todos sí. los rollos, que realmente después no se materializa en nada. Si tú eres pintora y no dependes de nadie, puedes hacer lo que quieras. ¿no? Te puedes, pero cuando, cuando trabajas en equipo, como es la música, por ejemplo, Tú no puedes estar cobrando porque es que hay otros esperando a ver qué sí, coño le claro, tienen que Cuando hacer. es tu propio tiempo el que usas para el Exacto. Para mí es cuestión de que no monopolice. Claro. De, de tener un espacio en el proceso creativo que es de, sí. de, de pura experimentación, vale. que te da igual producir o no producir. Sí. Porque yo, por ejemplo, si voy a tiro fijo y, no, y sé exactamente lo que, lo que quiero hacer y lo hago, muchas veces me sale algo que no es. sin vida sale no, le falta el error le falta yeah, yeah, le yeah. falta le falta lo que yo no sabía que podía salir sí, es, yo creo que ese es el kit de la cuestión de la creación artística saber encontrar el equilibrio entre sí. entre la técnica el trabajo productivo y y el, y, el, y, y lo que realmente parece no serlo pero es simplemente estar ¿no? y dejar que, que se cocine. Mira, el otro día, ayer, ¿no? Ayer, cuando te toqué una malagueña de Los Montes, me dijiste... ¿También? Sí, Anteayer. Sí, ayer, ayer, ¿no? sí, me acuerdo de la, de la, de la sí. pieza de piano, pero no me acuerdo sí. del día. No, nada no, igual. La, la siguiente que toqué, que me dijiste, pues ya no es tan, ya no es tan, tan española, ¿no? Sí. ¿Tú sabes cuándo empecé yo a hacer eso? Hm. Pues no. probablemente en 1982. Eso significa que esa cosa que yo ahora, aunque no la pude terminar, porque se me había olvidado una parte, pero <risa> no, bueno, ya la recuerdo, ¿no? eh, tiene, o sea, el origen de eso tiene 40 años, ¿no? Tiene mm. 40 años. Y ahora es cuando se ha resuelto. Claro, el asunto es que tengas la idea en la cabeza y que, bueno, que se te quede ahí si eres capaz de que se te quede y después decir, coño, ahora soy capaz de terminarla. Y terminada está, ¿eh? porque lo está. Esa está. Aunque no te la pude terminar de tocar porque no me acordaba. <risa> ya no tenía la mano esa polvo.